y bueno, la verdad es que pensaba, bueno, es un, es un buen producto, es una buena plataforma, yo misma la tengo, la utilizo, y bueno, pensaba que, que era pues una actualización, realmente eh, subí al canal la misma revisión que hice el año pasado, pero mmm, me he puesto a mirar la página de ventas y no tiene nada que ver con Agency Real 1.0. Agency Real 2.0 tiene características eh, mucho mejores que la versión anterior. Eso siempre es bueno porque eh, demuestra que es una empresa. Guineas X que es eh, la empresa que ha creado Agency Reel y otros productos que también eh, terminan en Reel como Script Reel, Viral Reel hay un montón de, de productos bueno, pues esta versión 2.0 tiene eh, funcionalidades eh, mejoradas y además tiene funcionalidades adicionales por favor echad un vistazo al, a la revisión que hice el el año pasado porque las características son las mismas pero tenemos funcionalidades adicionales eh, las, funcionales, eh, las funcionalidades adicionales son eh, tenéis acceso a la creación de vídeos os voy a resumir en menos de 30 segundos qué es lo que hace Agency Reel, la versión eh, del año pasado y esta lo que nos permite es crear nuestra propia agencia de social media para poder enviar el contenido a nuestras redes sociales a las redes sociales de nuestros clientes para que para tener esa presencia en redes sociales que es tan importante y para estar en la mente de nuestros eh, clientes y de nuestros potenciales clientes eso es lo que Hace Agency Real Con Agency Real podemos eh, buscar contenido, podemos eh, enviar nuestro contenido a las redes sociales, tanto Facebook, eh, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Nos permite programar esa, esos posts y nos permite incluso encontrar clientes, clientes para, eh, para prestarles nuestros servicios. Eso es lo que hace Agency Real Pero aparte, Agency Real 2.0 tiene funcionalidades mejoradas, ya que nos permite que el contenido que enviemos sea perpetuo, ¿qué quiere decir esto? Pues que el software, una vez que hemos eh, creado una serie de posts, nos permite volver a enviar esos mismos posts de tal forma que, Nuestros eh, clientes, nuestros seguidores, nuestros followers, siempre van a tener eh, contenido. Esa es una de las funcionalidades nuevas. Otra de las funcionalidades eh, nuevas es que tenemos acceso a una plataforma para crear vídeo. Aquí estamos viendo que vamos a poder eh, añadir eh, slides. como podéis ver aquí pues eh, podemos tener eh, contenido contenido viral pues vídeos que a la gente le suele gustar pues de perritos de gatitos etcétera etcétera nos permite crear una composición y crear vídeos que podemos eh, pues compartir en facebook instagram reddit y otros sitios eh, virales esta es una de las características nuevas de la versión eh, 2.0 otra de las características que tiene es lo que llaman Smart Stream eh, podemos programar estas eh, corrientes inteligentes, vamos que lo que nos permite es una vez que hemos creado pues, una serie de posts, nos permite re, por, reproponerlos que significa volverlos a enviar una vez que eh, se nos han acabado los posts que hemos programado, lo que hace el software es volverlos a enviar. ¿Para qué? Para que siempre nuestras redes sociales pues tengan contenido. Pueden ser gráficos, pueden ser vídeos, pueden ser posts de, de texto, lo que nosotros eh, queramos gracias a la tecnología de inteligencia artificial. También tenemos Find Trended Viral Content, podemos encontrar contenido viral para enviar a nuestras redes sociales, a nuestras redes sociales y recordad que es Agency Real, nos permite trabajar para clientes y nos permite eh, pues hacer todo esto para nuestros clientes, podemos tener cuentas separadas para nuestros diferentes clientes y eh, realizar todas estas eh, estas acciones en cada una de las cuentas de nuestros clientes eh, también nos permite encontrar y reproponer eh, vídeos virales aquí que tenemos vídeos de perritos de esto, del otro, pues podemos enviarlos eh, a nuestras redes sociales. Podemos encontrar el contenido en YouTube, en Facebook también, en otras redes sociales. Aquí podemos elegir la plataforma, eh, aquí por, ponemos la palabra clave que nos interese, y le damos a Search y encontraremos el contenido que nosotros estamos buscando. Eh, podemos también eh, que, hacer que nuestro contenido eh, sea mucho más visible utilizando hashtags podemos buscar los principales hashtags sobre todo en twitter en instagram que funciona mucho por hashtags pues nos permite buscar eh, los que son eh, están más relacionados con el, el nicho que a nosotros nos interesa aquí lo que nos dice es que eh, podemos tener tráfico perpetuo vale con vídeos eh, con eh, vídeos en stream antes lo que podíamos hacer pues era enviar gifs eh, memes o memes eh, quotes, etc y ahora también podemos enviar vídeos de forma nativa entonces eh, se pueden eh, rep eh, reproponer o reenviar a nuestras redes sociales de tal forma que siempre vamos a tener contenido y luego tenemos la cuenta de agencia que la tenemos incluida, como os había dicho. Podemos crear eh, diferentes cuentas para nuestros clientes. Esto es súper importante. Aquí también lo que nos dice es que podemos conectar nuestras eh, cuentas de redes sociales en todas estas redes sociales. La versión eh, 1.0, pues había menos. Ahora, pues tenemos más redes sociales. Podemos encontrar, ya os he dicho, podemos encontrar clientes gracias a, a esta funcionalidad que se llama Agency Leads. Está integrado. Y bueno, lo que lo que os he dicho. Mira, podemos acceder a una librería de más de 10.000 memes que podemos utilizar, también tenemos una librería de 10.000 quotes, estos quotes están en inglés, pero los podemos traducir al idioma que nosotros queramos, eh, también podemos eh, crear video cinema cinemagraphs, porque tenemos una librería con más de 500 eh, cinemagraphs, y también lo que, lo que podemos hacer es eh, organizar, nuestros clientes de forma inteligente para pues poder prestarles el, el mejor servicio a cada uno de, de ellos, eh, podéis ver eh, la página de ventas en mi sitio web, la tendréis en español para que le echéis un vistazo y también la tenéis, pues bueno, en la en, en agencyreal.io, eh, pues la vais a tener también, pero en inglés una de las eh, novedades que, que he visto de de Dineas X es que nos da la oportunidad de comprar el funnel completo de una sola vez ¿vale? esto es algo que me parece súper interesante, os estoy hablando ahora mismo de Agency Real la venta eh, principal, que es esta Advance, os voy a enseñar el precio que tiene, está ahora mismo a 43 dólares, y tiene todo lo que os he comentado, y las características que tiene es que podemos crear 500 vídeos al mes, podemos crear 500 memes al mes, podemos crear 500 imágenes por mes, tenemos el, el organizador de clientes, eh, por supuesto, eh, entrenamiento y tutoriales, se puede integrar con 10 eh, plataformas diferentes, tenemos todas estas características que estáis viendo aquí, podéis añadir hasta 15 clientes que es bastante interesante porque trabajar con 15 clientes ya está eh, muy bien y podéis enviar hasta 100 posts por día tenéis aquí este cupón que es agency 5 cada día va a ir cambiando vale en este caso pues tenéis un 5% de descuento sobre este precio pero qué pasa que nos da la oportunidad ya en, en no tenemos que esperar hasta el final que nos vayan hablando to de todas las ventas adicionales, etcétera, etcétera podemos eh, adquirir Agency real 2.0 con todos los eh, con el funnel completo todos los las, eh, los upgrades y las eh, ofertas únicas o sea, todos los los upsells los tenemos eh, que podemos adquirirlo por 299 si compramos todos y cada uno de estos de, de estas de estos upsells perdón son estos cada uno de estos upsells nos sale por una cantidad estos son los eh, todos los upsells vale si tenéis que comprarlo por separado os sale más de 300 dólares exactamente os sale a 332 dólares que ya he hecho yo la cuenta por vosotros pero si lo compráis de una sola vez os sale a 299 con un cupón de descuento de 2 dólares se os quedan 297 todos los upsells, a mí me parece muy muy muy interesante ya esto me obliga a hablaros de los upsells, aquí tenéis la venta principal ya os he hablado de ella, aquí eh, tenéis la versión ilimitada que podéis crear ilimitadas eh, content stream y ilimitadas cuentas, podéis crear ilimitados vídeos, ilimitados prospectos, todo absolutamente ilimitado. Aquí el precio está a 97 dólares, si no me equivoco, 97 dólares, aunque su valor es de 597, pero el precio es de 97 dólares, ¿vale? Luego tenemos el appsel número 2, que es Agency Real 2.0 Done For You, que aquí lo que, te, lo que te ofrecen es un sitio de agencia. Lo puedes integrar con una tienda de e-commerce. Aquí tienes... Eh, está integrado con eh, tecnología para eh, eh, recopilar testimonios, Aquí te, te dice que tienes soporte para crear tu, tu agencia, eh, tienes 5 años de hosting, que esto es muy interesante porque no tienes que estar comprando hosting ni nada por el estilo, eh, tienes eh, content streams ya hechos. Además, eh, puedes crear cuentas tanto para, para tu asistente virtual o si quieres realizar la labor de outsourcing, si quieres que otra persona lleve tu cuenta. También puedes eh, añadir ilimitadas eh, personas que son miembros de tu equipo y tienes los derechos de reventa incluidos Esto es súper, súper, súper interesante Aquí te pone eh, que el valor es de 1997 dólares Pero se está vendiendo aquí a 67 ¿Vale? El down for you También eh, tienes eh, Agency Real 2.0 Enterprise Que te permite Renombrar tu aplicación Tienes también derechos de reventa y te permite generar reportes para tus clientes para que vean pues todo lo que has hecho eh, al mes por ellos pues todos los posts, eh, todos los likes que han obtenido, todo, todo. Eh, puedes crear tu reporte también tienes, eh, puedes crear ilimitadas cuentas de agencia y tienes una suite para outsourcing, también tienes ilimitado el hosting para tus vídeos esto es eh, interesante porque los vídeos eh, pesan mucho y luego tienes eh, bonos de agencia que dice que solamente hoy me imagino que será en todo el, el proceso de, del lanzamiento también tienes eh, content streams de quotes de fitness tienes vídeos motivacionales tienes 3 millones de artículos de PLR y también tienes eh, proposiciones para tus clientes. Tienes eh, lead magnets eh, para capturar eh, los emails de tus potenciales clientes. Tienes don for you logos para hacer logos para tus clientes también. Y para ti, por supuesto, pero sobre todo para, para tus clientes, para poder prestar ese servicio. Tienes eh, los derechos de reventa para todo el material. Tienes eh, flyers, tienes todo el material que vayas a necesitar para crear tu agencia, una agencia seria, también tienes eh, swipes, eh, lo que son scripts para eh, televenta, en la televenta sigue funcionando, la gente sigue llamando por teléfono para vender productos, con lo cual es algo que funciona, y también tienes contratos legales. Esto tiene un valor de, de 1997 dólares, pero se está vendiendo ahora mismo a 67 dólares. A continuación, también tienes Agency Real Local Repetor, que eh, lo tienes ahora mismo con este 5 eh, por ciento de descuento. Pero que no lo ibas a necesitar si compras el funnel completo, ¿vale? Porque te sale muchísimo más económico. Aquí, pues, lo que haces es manejar la reputación de tus clientes. Malos comentarios, eh, haces seguimiento de, de todo, tanto lo bueno como lo malo. Hay personas que se ponen en contacto con estos con, con estos negocios para hacer preguntas, para hacer para dejar buenas reseñas, para dejar malas reseñas, pues lo que nos permite es hacer un seguimiento de todo eso, de toda la, la actividad que los clientes o de los seguidores hacen a los, a los negocios para darle seguimiento, si hay que contestar a sus preguntas, si hay que eliminar o hay que hacer seguimiento a una mala eh, revisión, a un a una alguna crítica o lo que sea pues todo eso lo podemos hacer con local Reputor. Eh, eh, también lo que tenemos es, son derechos eh, comerciales por supuesto para poder ofrecerlo a los clientes eh, te van a permitir encontrar hasta 10.000 clientes al mes vas a poder ofrecer el crear eh, lo, eh, google my business que esto para los negocios locales es imprescindible eh, bueno vas a poder crear eh, códigos QR, bueno son muchísimas, muchísimas cosas el precio está a 29 dólares vale y por último tienes agency real, viral real eh, te permite crear eh, 100 vídeos al día te permite crear vídeos virales, vídeos virales nos permite eh, hacer nuevos vídeos, de vídeos ya existentes, que tienen muchas vistas en Youtube, en las redes sociales y nos permite crearlos similares, podemos crear hasta 100, podemos crear eh, vídeos eh, de estilo de quotes, de gifs, de eh, eh, vídeos que es, son trending en este, en este momento y tenemos multilicencia, para utilizarlo en diferentes dispositivos. Eh, podemos crear vídeos de alta definición y podemos conectar hasta 500 eh, cuentas sociales, de, socia de social media. Vamos a poder publicar en Facebook, eh, en, en Facebook Pages, en grupos y en perfiles. Vamos a poder publicar también en YouTube y vamos a poder descargar los vídeos a nuestra eh, propia eh, computadora nuestro propio ordenador podemos insertar nuestros logos o marcas de agua para mostrárselo a nuestros eh, clientes y si nos dan el visto bueno pues bueno, podemos quitar eh, la marca de agua vamos a poder eh, renderizar como gifs vamos a poder renderizar como vídeos cuadrados para facebook y vais a poder acceder a una librería de 50.000 imágenes 10.000 eh, videoclips eh, más de 1000 eh, eh, tracks de, de música de fondo vas a tener acceso a más de 100 fuentes diferentes para los, los textos a 5000 quotes que puedes usar y muchísimas cosas más como puedes ver aquí el valor es de 497 dólares pero se está vendiendo ahora mismo a 29 dólares todo esto, como os digo, ya os he hecho la cuenta, ya os he hecho la cuenta de todo, y sale a 332 dólares, si no me he equivocado, pero es muchísimo eh, más, que si lo adquirís todo, por 297, porque son los dos, eh, tenéis los dos eh, dólares de descuento, 297 tenéis el funnel completo. Yo, personalmente, os aconsejo el panel completo. Con esto podéis crear vuestra agencia y podéis funcionar. ¿Por qué? Porque os permite encontrar clientes, os permite eh, hacer un seguimiento eh, de, de la actividad que estáis haciendo a vuestros clientes. Podéis eh, enviar eh, el contenido a, a, las, a las redes sociales de vuestros clientes, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera lo tenéis absolutamente todo con un solo pago yo personalmente hay veces que os aconsejo una cosa os aconsejo otra hoy personalmente os aconsejo el bundle completo el paquete completo de agency real 2.0 no tengo nada más que deciros porque si veis os voy a dejar eh, también la, la revisión que hice de agency real vais a ver cómo funciona, cómo se crean, eh, cómo se crean las, las cuentas para clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero os quería hablar de las maravillosas y, eh, y, y, y mejoradas características que tiene esta versión 2.0. Espero que esta información te sea muy útil. Como siempre, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna cosa, podéis dejar un comentario o podéis contactar conmigo en mi sitio web. Podéis contactar tanto por email como como por WhatsApp me me planteáis vuestras dudas y yo intento contestaros a la mayor brevedad, que es algo que yo no sé, yo me pongo en contacto con los desarrolladores y os contesto en cuanto ellos me den una, una respuesta. Soy Nives Marqués y nos vemos mañana. Hasta luego.